qué tal cómo estás eh, mira estamos todos mirando más o menos lo mismo en las noticias en las redes sociales nos llegan mensajitos por whatsapp o por los diferentes medios de comunicación y obviamente el común denominador es la pandemia y el aislamiento y entonces la idea de este video es invitarte a que continúes las tareas que venías haciendo por fuera de tu casa busques la forma de transformarlas y llevarlas adentro de tu casa porque de esta manera el cerebro y, nos, y nuestras emociones, que también eh, nos juegan un rol y un papel muy importante en estos momentos, hace que nos podamos sentir de manera mucho más a gusto con nosotros mismos y con nuestro día, nuestro cotidiano. ¿sí? Entonces, la invitación es eh, si mantenerte enfocado en los mismos objetivos que te habías planteado, por ejemplo, de acá a un mes, o a dos meses o a tres meses. Mantén esos objetivos, manténlos presentes y manténlos eh, cercanos a vos, digamos. No, no, le, no los pierdas de vista. La idea es que sigas pensando en estos objetivos, bien presente para que a cada, a cada momento del día lo estés recordando y estés trabajando sobre esos mismos objetivos. Independientemente que hoy estés adentro de tu casa, esto es, una, es circunstancial, en cualquier momento o en breve seguramente todos volveremos a una vida por fuera de nuestras casas también. Y, y la idea es buscar repetir las mismas acciones, las mismas cosas que hacías fuera de tu casa, hacerlas adentro de tu casa. ¿sí? Mantener presentes tus objetivos, no te olvides de ellos y seguir trabajando para lograrlos.